Hola, estoy aquí para darle algunos consejos sobre la preparación de una entrevista. Cómo causar una buena impresión en una entrevista de trabajo. Causar una buena impresión empieza cómo se presenta. Vístase con elegancia y prepárese para la entrevista. Por ejemplo, queda mejor si llega con su currículum y los documentos importantes en una carpeta o maletín en vez de una bolsa de la compra. Evite vestir de manera informal, como llevar zapatillas de deporte y sandal. Recuerda apagar o poner en silencio el teléfono para evitar interrupciones y comunicarse adecuadamente. Sepa cómo llegar hasta el lugar de la entrevista, o si se trata de una entrevista virtual, compruebe de antemano su propia configuración digital. Procure llegar unos minutos antes a la entrevista. Recuerde que también es importante tener en cuenta su lenguaje corporal y su mentalidad. Esto se reflejará en la entrevista, así que procure tener una actitud positiva sobre usted y el trabajo. Vestirse bien y tener un aspecto adecuado para su nuevo puesto en los, son los primeros pasos para triunfar en una entrevista y se sentirá más seguro durante la misma. También es importante pensar en cómo se dirige a sus posibles contrastantes. Esto empieza en el primer momento en que llega al lugar del trabajo. Recuerde que este podría ser su futuro entorno de trabajo, por lo que conviene ser educado y respetuoso con todas las personas que conozca su llegada. Cuando se le acerque quien la entrevista o el equipo de recursos humanos, dé un apretón de manos firme, mantenga el contacto visual y responda amablemente a su invitación al despacho. Evite usar lengua informal o apropiada. Evite encorvarse durante la entrevista o masticar chicle. Todas las acciones que realizará antes de que comience la entrevista son clave para demostrar que se ha preparado y que puede actuar con profesionalidad.